Drop. Plan. Plan. Lo mismo. It is a good plan. Es un buen plan. It is a good plan. Plan. Plan. Blood. Sangre. The blood is red. La sangre es roja. The blood is red. Sangre, blood. Upon, sobre. The rider sits upon the horse. El jinete se ha sentado sobre el caballo. The rider sits upon the horse. Sobre, upon agency agencia I'm looking for a travel agency busco una agencia de viajes I'm looking for a travel agency <clears throat> agencia agency push empujar push to open empujar para abrir Push to open. Empujar. Push. Nature. Naturaleza. I love nature. Yo amo la naturaleza. I love nature. Naturaleza. Nature. Color. Color. Se escribe lo mismo. What color is this? Que color es este? What color is this? Color, color. No, no. My mother said no. Mi madre dijo que no. My mother said no. No, no difícil, ¿verdad? El último, 700. Recently. Recientemente. I was there recently. Estuve allí recientemente. I was there recently. Recientemente. Recently. Okay, I'll be back again soon.